Pues esto, que ya estamos de vuelta y los próximos ponentes son Lolo y Susaku, ellos uh, se denominan autodidactas artísticos y um, se conocieron aquí en Barcelona. Lolo viene de Villa Gesell, en Argentina, y Susaku viene de, de Tokio. Su trabajo, uh, la, en su trabajo exploran la escultura como campo expandido. Y, y bueno, como temas como el equilibrio, la materialidad, la fricción, la tensión, su trabajo se ha expuesto en, a nivel internacional, desde Sao Paulo a Shanghái, Madrid, Barcelona y a otras partes del mundo. Y bueno, espero que os guste mucho su charla. A mí sus instalaciones y propuestas me alucinan, es mágico. Como dicen ellos, hay algo entre, entre, entre insectos y plantas que, que me fascina y me queda dentro una y otra vez los voy recordando, así que si podéis venir. Nosotros hemos preparado unos, unos vídeos de nuestro trabajo, eh, puesto que creemos que es la mejor manera de hablar de, de la mejor manera de hablar de nuestro trabajo es enseñándolo, porque eh, creemos que habla por sí mismo. Entonces eh, para esta charla había un tema que, que no sabíamos cómo abordarlo y hemos buscado, en, dentro del trabajo que hemos realizado, eh, uno o, una, o un momento que creemos que, que puede definir este, esta temática. Entonces, eh, es una imagen de, igual lo podemos poner, Quizás eh, este silencio de un, de un objeto que no pertenece a un lugar eh, y que es ajeno, pero lo cruza silenciosamente, creemos que es una buena metáfora de, de esta temática. Pues nuestro trabajo se basa en instalaciones, eh, trabajamos directamente sobre los lugares. Eh, Realizamos site Specific, pero nuestra historia comenzó en 2004, cuando nos conocimos aquí en Barcelona y empezamos a experimentar. Entonces, sí. esta experimentación nos llevó a trabajar en el ámbito del sonido, eh, puesto que veníamos del dibujo y la pintura, pero como que no lográbamos nada interesante, en realidad. Eh, entonces, eh, dentro del campo del sonido, sí que nos pudimos liberar y, y fue ahí donde empezamos a descubrir ciertas eh, imágenes, formas que, que nos llevaron al camino de la creación y Ajá. hasta donde estamos hoy en día. Entonces, eh, ¿podemos ver un vídeo sí. de...? De, una, de un instrumento igual con el play Digamos que es un Es un instrumento sencillo Que tiene dos cuerdas Y tiene un tiempo eh, Como veréis eh, A continuación Los instrumentos se fueron eh, Acomplejando Entonces eh, eh, Fueron necesarias Agregar cuerdas Agregar eh, palancas entonces pensamos que igual era interesante crear una orquesta y, y llevar a, a, a estas piezas a trabajar en, en conjunto entonces eh, fuimos creando como piezas que, que igual se podían complementar unas a otras igual pasamos al próximo video sí. grandes, más complejos. Este es un arpa. Sobre todo nos, nos interesa ser parte, del, ser parte del proceso, pero no estar presentes cuando esto está sucediendo. Eh, el automatismo nos, nos parece muy interesante y es básicamente lo que trabajamos la motorización, los mecanismos para que estas obras puedan funcionar por sí mismas. También es importante hablar de, de, de las formas y de los acabados de las piezas. Puesto que cuando trabajamos con madera, trabajamos con instrumentos y con herramientas muy básicas. Entonces, eh, el acabado quizá no es eh, de, de gran perfección, pero también nos interesa. Eh, muchas veces nos equivocamos o trabajamos con, con prueba y error. Así que... Muchas veces eh, hay, eh, hay marcas en las maderas, hay cicatrices de, del proceso del trabajo. Entonces, tanto como las cuerdas son muy agradecidas y, y funcionan muy bien, eh, también el roce nos interesaba. y Implementar otros materiales, como en este caso el metal, eh, estas piezas las hemos realizado en China, en Shanghai, en 2016, las cuales bueno, ninguna de ellas eh, existe ahora, simplemente están en estos vídeos que han cobrado un gran valor para nosotros. Como veis, aquí esta madera también tiene una marca de... porque habíamos puesto el, el metal del otro lado y le quedó esta cicatriz. Entonces, como decíamos antes, lo que nos interesaba también era el conjunto y no la, la individualidad de cada, de cada instrumento. Entonces eh, investigamos con varios materiales. Esta lleva cristal y una esponja. Este cristal en realidad lo fuimos a comprar y, y casualmente cuando estábamos buscándolo eh, lo encontramos en la calle. En China también hay grandes descubrimientos en la calle. Y, y encajaba perfecto. Fue muy curioso. Entonces, como, explica, como explicábamos, nos interesa mucho el automatismo, pero también eh, respetamos mucho a la máquina y de, dejamos que, que ella defina o decida ciertas cosas. Eh, por ejemplo, todo este primer trabajo, que ahora veremos el conjunto, eh, fue creado para generar sonidos. Eh, no tanto eh, fue creado, no, no fue creado para, para crear esculturas, sino fue creado para generar sonidos. Entonces, eh, buscando un sonido, pues aparecían las formas, ¿no? Aquí sabíamos que queríamos, no sé, algo que esté rozando el, el cristal y, y entonces todo la construcción y todo fue eh, llevado hacia allí, entonces el conjunto sonaba un poco así. piezas más complejas que ahora próximamente explicaré, eh, como por ejemplo esta, que recuerda algún tipo de insecto. Antes Cristina comentaba que, que nuestro trabajo también está muy inspirado en las plantas y los insectos, ya luego lo explicaremos si tenemos tiempo. Y, eh, y aquí hay piezas que, que no suenan, entonces eh, esas piezas nos hicieron pensar que igual sí que un conjunto de estas obras eh, podía funcionar muy bien. Eh, luego veremos en, en otro vídeo, en otra obra que hemos realizado en China también, eh, que un conjunto, la repetición, funciona muy bien. Eh, entonces eh, hemos dejado como eh, el sonido, como, como fin y nos hemos centrado más en el movimiento o en la forma y, y nos, nos hemos dado cuenta que también el movimiento mismo ya generaba un sonido, que no era tan importante estar buscando ese sonido, sino que el mismo movimiento lo generaba. Así quedaba igual si poníamos una cuerda o dos, porque a veces simplemente ya las, los ejes ya, ya chirriaban. ¿no? Entonces... Eh, eh, por ejemplo, podemos poner el próximo vídeo, que un año después volvimos a China y... También empezamos a el metal, otro material. Como dice Sosaku, eh, empezamos a utilizar el metal, eh, que lo utilizamos varios años. Ahora, como veréis, más adelante hemos vuelto a la madera, pero toda esta etapa de metal eh, nos dejó obras como bastante interesantes para nosotros, que hemos aprendido mucho. Porque también hemos tenido que trabajar con gente que, que entendía este material, puesto que para nosotros era difícil trabajar con él. Esta instalación eh, la hemos realizado en un edificio industrial abandonado, que el, el dueño de, de este lugar nos llamó para hacer algo eh, en su galería. Y, pero nos enseñó este edificio que era de él. Entonces eh, le preguntamos si podíamos hacer algo aquí y no en la galería. Y, y claro, él encantado, ¿no? Entonces, pues eh, con el jet lag y todo, pues se nos ocurrió hacer esto. Exactamente. Sí. <risa> eh, trabajamos mucho y resolvemos muchas cosas en, en sueños. Y esto no es, parece un poco raro, pero es verdad. Uh -huh. eh, igual hay mecanismos. A hacer esto es bastante complejo y, y hay que ver dónde enganchan las cosas, eh, las poleas y, y que no se rompan los materiales. Y, y resolver muchísimas cosas que a veces realmente eh, la obsesión misma te hace resolverla en sueños. Eh, el tema del agua, sí que la repetición puede ser un reflejo, sí. Pero en este caso queríamos que hubiera, que queríamos que, que presencia de agua porque creemos que es otra dimensión, ¿no? Como que ese reflejo te lleva a otro lugar. Eh, entonces, literalmente inundamos el lugar, y esperamos tres días a que el agua coja su sitio y empiece a evaporarse y casualmente muchos como en este caso eh, que acabamos de ver eh, quedaba el agua y, y la pieza sobre el agua que era bastante bastante agradecido de ver Pero eh, seguridad el edificio estaba muy enfadado ¿no? sí sí subió en seguridad del edificio a, a echarnos la bronca porque claro abajo había una maquinaria que igual eh, ...se podía dañar. Pero... ...también las salas aledañas también las inundamos. Esto es una sala que había atrás. Entonces, algo curioso que nos hemos dado cuenta en esta instalación... ...es que, que había como una vibración, una presencia en, en las obras... Que, ...que intimidaba un poco a, a la gente. Entonces, eh, en esta obra nuestra idea era que la gente caminara... Eh, por la sala y, y no que interactuaba con las obras, pero sí que, que, que las sintiera. ¿no? Pero eh, la gente se quedaba muy lejos, como atemorizada. Entonces, eh, como que sentimos que algo estaba sucediendo. Eh, entonces fuimos a visitar algunos sitios en China. Uno de ellos estaba en construcción. Y, y había unas vigas eh, que, que las habían hecho para, para mantener esta construcción en el momento de que las estaban construyendo. Luego las iban a quitar. Pero nos recordó mucho a una serie que nos gustaba, que la veíamos cuando él vivía en Tokio y yo en Argentina, que no nos conocíamos, que se llamaba Evangelion. Y, y entonces pensamos, ah, pues sería guay hacer esta forma eh, una obra. Y, y hemos hecho esta obra. Eh, en una galería en Rumanía. Entonces, eh, como veis, ocupaba todo el espacio expositivo y, y destruía un, un muro que está aquí. La idea era que no entrara en el lugar. Entonces, como, como antes comentábamos, no sabíamos qué sonido iba a ser esta obra. Cuando la encendimos, pues generaba estos gritos. Y era muy muy bonito porque cuando salías de la galería había un, un valle y, y este sonido se, se iba por el valle y era muy bonito. Eh. Y yo creo que la gente, eh, eh, a mi sorpresa, la, la, la, la entendió bastante bien, creo. ¿no? Eh, había comentarios muy, muy interesantes. Eh, y era una obra muy incómoda porque claro la gente tenía que pasar por debajo para, para entrar a la galería ahí. Pero aún así pues hubieron comentarios agradables. Estuvo girando como un mes y luego ya la desmontamos. Entonces, luego, ya metiéndonos en un plano más espiritual o cósmico, eh, nos invitó Tito Díaz, que es un gran artista, eh, que tiene una escultura que se llama Mental Stones en, en el delta del Ebro. Entonces, eh, nos invitó a hacer algo ahí, él estaba generando unas residencias de artistas. Eh, fuimos allí y, y estuvimos creo que un par de días. Eh, es un campo de olivos eh, y, y es un lugar muy especial realmente. Entonces, eh, nada, tuvimos como una experiencia un poco cósmica, digamos. Entonces... Eh, Tuvimos unas visiones y, eh, y las llevamos a cabo, las realizamos eh, físicamente. Lo cual fue un trabajo enorme. Eh, pero creo que, que, que, que, que la idea se, se, se ha plasmado. Eh, entonces hemos realizado estas obras eh, y hemos hecho un vídeo de ellas. Eh, tal cual las habíamos visionado el tuvo sobrevolando el, el olivar ya lo habéis visto al principio pero quizá la gente que no estaba no Entonces, generamos esta historia a través de la presencia de este disco, en la cual sucedían algunas cosas, eh, y quizás nada. En trabajo le damos mucha importancia a la, al, al registro de la obra. Muchas veces, como, como habéis visto, eh, solo queda el vídeo, el audio o alguna foto. Eh, pero le damos muchísima importancia. Eh, generalmente grabamos nosotros las obras y realizamos los vídeos. En este vídeo eh, nos ayudó Claudia Maillard, que es una gran cámara y gran directora. Eh. y es un trabajo estupendo. La idea era contar una historia, pero decidimos dejarla a un lado y, y entregarnos a la abstracción de las imágenes. Sí que hay un orden, pero la historia siempre sucede dentro de nosotros. No, no la podemos contar directamente. Entonces, eh, teníamos muchas ganas después de, de esta obra de, de hacer algo que tenga vida propia y siempre teníamos problemas con la movilidad de las obras, puesto que iban conectadas. ¿no? Entonces,. Eh, Hemos encontrado unos motores que nos permitían eh, poner unas baterías muy pequeñas y... y darles eh, realmente libertad a las obras. Y dejarlas interactuar entre ellas. Entonces descubrimos que en una plancha de aluminio eh, puede haber alma y personalidades y timidez y, y agresividad, y etcétera, entonces eh, la repetición otra vez se hizo presente y en esta obra que realizamos en el MACBA, eh, es que es difícil hablar de esto, es mejor verlo, pero creemos que, que funcionaba bastante bien. Pusimos unos micrófonos en estas planchas de metal grandes que hay. Entonces, cuando las, las máquinas pasaban por encima, generaban sonidos, que son los que oís. También habíamos realizado una exposición en la Galería Luz Adelantado, en la cual habíamos hecho un vídeo que, que era de color azul iba cambiando de tonalidades de azul. Y, y a raíz de eso pues, eh, empezamos a utilizar este color en nuestra obra. El vídeo lo hicimos con un dron. Eh, fue un poco complicado conseguir los permisos para volar el dron dentro del MACBA, pero finalmente lo conseguimos. Y fue la primera vez que ha volado un dron eh, dentro de este museo. Que eh, Patricio, que, que es el piloto, estaba súper contento, puesto que para él era como una. como algo muy importante, ¿no? Ser el primero que volaba esto dentro de, del museo. Pero como que. el metal no nos termina de. Nos gusta mucho, pero necesitábamos volver un poco a la madera, a la materia, a trabajar con nuestras manos, a, a dejar de ir al herrero, al, al doblador de metales y, y depender de otras personas para, para realizar las obras. Puesto que estas obras, por ejemplo, disco, o la que hemos visto que hemos hecho en China, necesita mucha gente, mucho personal, eh, una producción eh, es muy complicado realizarlo, entonces decidimos volver y meternos en el estudio a trabajar y, y pintar y ensuciarnos y hemos hecho unas máquinas en las cuales estamos trabajando actualmente son unas painting machines le llamamos que, que, que, que hacen cuadros eh, y también nosotros estamos presentes eh, escogemos el color o... Eh, y entonces han salido estas como más máquinas libres y, sucio, ¿no? y sucias y son como niños. ¿no? Y es que habíamos llegado a un punto de rigidez y perfección que, que no nos llenaba, la verdad. Y ahora estamos súper felices haciendo esto. Eh, esta es una máquina que pinta con spray. Creemos que es súper importante disfrutar con lo, que, con lo que haces. Es básico y jugar y, y equivocarse. Y, eh, esto es todo como casi todo es error. Es, eh, como el rastro del error, casi. Pero con los ladrillos. Y, es que estamos eh, eh, muy contentos con esto, ¿no? Mucho más que con lo otro, pero lo otro también, pero... Eh, lo pasamos muy bien con esto. Entonces, claro, lo que hablábamos al principio de los insectos y las plantas, eh, en una entrevista estábamos... nos preguntaron como qué era nuestra inspiración o... Eh, típicas preguntas que son interesantes, pero que nunca sabes bien qué responder. Eh, y entonces, como que nos hicimos esa pregunta de qué es lo que nos gusta más, ¿no? Y, y Sosako dijo como los insectos, ¿no? Insectos, sí. y, y las plantas. Claro, sí. Entonces, eh, pensando un poco en esto y dándole vueltas, sí, los insectos son como más máquinas, como que no, no tienen sentimientos, funcionan de una manera muy mecánica, ¿no? Muy logótico, ¿no? Mm. Y, y en las, en las plantas, que vemos? La transformación, el movimiento. Eh, también los insectos y, y un poco eh, aunque no no directamente está reflejado pero sí en nuestro interior sí que está reflejado eso y en nuestra manera de trabajar eh, entonces hay momentos como más de paz como digamos este y y hay otros como más frenéticos o de caos, pero creo que, que se ve reflejado en nuestra obra. Eh, este vídeo no lo ha visto mucha gente en realidad porque es bastante nuevo. Y, eh, no sé, nos hubiera gustado verlo de, en pantalla grande, pero de aquí se ve un poco pues, distorsionado. Eh, entonces, ver a estas máquinas que antes eran tan, tan limpias, tan neat, ¿no? eh, ensuciarse y jugar y golpearse, también a veces se rompen ellas mismas, eh, nos da mucha felicidad. Eh, a esta le llamamos langosta. <risa> La presencia del humano, creemos que es importante en las obras y en el arte. Eh, con, haciendo máquinas que producen arte, siempre estás tocando como una fibra un poco delicada, ¿no? Porque eh, si hay una máquina que está pintando algo como que siempre fue tan artesanal, tan íntimo, eh, estás como rompiendo algo. Pero no creemos que es así, nosotros estamos detrás siempre y, y en realidad siempre es algo experimental, ¿no? Pero pero todo vale, ¿no? Tampoco es bueno ponerse reglas y, y, y cortar la libertad creativa. Pero entonces, a veces, como pensamos, ¿qué pasaría si dejamos todas las máquinas encendidas y nos vamos? ¿Qué, qué, qué sucedería ahí? Eh, Igual, vale, se acaba la batería o hay otra que pinta arriba de lo pintado, pero es realmente importante la presencia del hombre eh, en la creación, o oh. quizás sí, pero también, claro, una máquina puede crear cuadros, ¿no?, pero igual no los puede ver o no los puede apreciar, así que... Sigue siendo importante la presencia del hombre, aunque nosotros trabajemos con las máquinas. Pues, un poco es eso nuestra presentación y nuestra charla. Así que, muchas gracias. y Gracias.